Dios sea bendito. Hola, era para saludarlos en el día de la fiesta de Santa Margarita María. Estamos aquí en Francia, en misión. Hemos estado en una María donde los monjes se consagraron al corazón de Jesús. Este día entronizaron al corazón de Jesús en la capilla. Ha sido un día hermoso, un regalo de verdad del corazón de Jesús, de Santa Margarita María para el corazón de Jesús. Le deseamos una feliz y santa fiesta y por supuesto han estado presentes en nuestras oraciones de este día. Un fuerte abrazo en el corazón de Jesús.